un hombre fue golpeado al momento de ser apresado por una multitud luego de que este el pasado viernes había sustraído un teléfono celular de un establecimiento comercial y supuestamente lo vendiera en un punto de drogas del sector vista el valle el trito, el trito real, le el teléfono y Llámame a la policía. ¿Cuándo lo vendiste el teléfono? Fue 500 pesos, llámame a la policía. ¿Qué tipo de teléfono era? Yo no sé. ¿A dónde fue? ¿A dónde te lo robaste? Llámame a la policía, hermano. ¿A dónde lo no robaste el teléfono? Allá. ¿Allá dónde? Llámame a la policía, varón. ¿Te dieron golpe? Sí. ¿A dónde? Llámame a la policía, varón, por favor. Usted no es periodista, llámame a la policía. Nadie entró allá en abajo, por favor, no a acá, dónde? ¿Cuándo fue? de El hombre apresado fue conducido al cuartel de la Policía Nacional para los fines correspondientes NTN, Arismendi la Antigua.